Observa, Prilines, qué bello lugar. Aquí sí, subiendo las escaleras, porque es que esto es inmenso. Mirar, ¿eh? qué cacho fuente y la vista de Teruel. Seguimos para adelante. A pesar de que llueve y hace un día de invierno, fijaros toda la gente que hay en este porche tomando algo. En España se ve que lo que va es la hostelería y nada. Yo, vamos, me está encantando esta ciudad medieval. Ciudad medieval, Prilines. Kisi ¿dónde estás? Kishi, ¿te está gustando? Vamos.